Hola, ¿qué tal? Hello, hi, buenos saludos, sayonara Este es un nuevo video para el canal, espero que estén súper bien porque vamos a comenzar Bueno, hoy vamos a jugar Go War, el tiempo no, no juego, no hago un video jugando con ustedes Y bueno, especialmente solo he jugado Fortnite, pues una vez jugué Y pues quisiera probar otros juegos, entonces por eso voy a jugar Go War y bueno, pues no digamos que salió gratis <risa> Bueno, vamos a entonces seleccionar la dificultad Voy a poner, pues voy a poner, dame un desafío Porque es como, no me mentiras Sí, voy a poner este Porque es que, o sea, como que poner mucho Como que ya poner esto, ya es como para gente Que ya haya jugado jugar Entonces voy a poner este Vamos a jugar Dices Kratos Estoy observando una mano Una mano dorada Ah, no La que está triste Pensando A veces me da risa porque no sé qué decir O sea, como que yo generalmente me quedo callado Cuando en un juego Y lo pienso en mi cabeza A ver R1 para Esto va a partir este árbol Creo que esto sido en contra de lo que usted, eh, eh, he hecho, los árboles no son buenos amigos, digo los árboles <ríe> Los árboles no se cortan amigos, lo no de lo que Kratos hacen Pero bueno, estamos en la época media barca vale. me Ok, como que se partió la mano, ah no, es como esas cositas que no se pone para Para decoración y para dar resistencia Ah, sí, como que es el dolor de la guerra Ah, algo Niño, sube el bote. Es como el hijo de él Se ve bastante, se ve simpático Pero el papá es todo lo contrario De lo que he escuchado, Kratos ha matado a muchos dioses pero vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Padre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambió algo? El bosque se percibe diferente ahora. Todo es diferente, niño. No te preocupes por eso. Sí, señor. No te preocupes. acá. Bueno, vámonos, está bastante bastante oscuro, bueno pues bastante como vacío, un reino medieval, abandonado, solo está Kratos y su hijo, pero bueno, esto ya básicamente va a ser una serie, porque esta es la primera parte de lo que va a ser todo el juego que vamos a jugar, al parecer llegamos a la casa de Kratos y de su hijo, y probablemente lo utilicemos para hacer, quién sabe, cualquier tipo de material este o ¿Por que hay más manos doradas? O sea, ese árbol tiene manos doradas Pero no sé si sean de Kratos Pero también esa, esa roca que había ahí También tenía manos doradas Manchadas ahí He aquí que veo a mi madre Ok. He aquí que veo a mi padre Creo que la mamá se murió es Por eso están tristes Están tristes triste, tan triste aquí que me llaman Qué duro, se ve gente que ha perdido a sus madres. Entonces sí es el duro pues ya llegando a la vida real. Una entrada dramática de Kratos. Aquí si están rindiéndole culto. Uy, creo que la van a quemar con el árbol. No sé, el árbol lo cortan. Y con eso sacan paso de el fuego. Con eso quema ya el faraón. Encuentra tu camino a casa. Eres libre. Oh, bastante triste la verdad. Creo que es una señal antigüedad quemar a las personas que uno más quería para sacarlas como el cuerpo y que el alma se fuera. Sí, ya comenzaron a quemarla. Se ve duro, pero pues al parecer Escratos tiene un carácter fuerte y no demuestra mucho sus sentimientos. Ese efecto, como que poco a poco se va devoradando me recuerda como a lo... Uh, a... Infinity War <risa> ah, pues que este man es como, perdón, es un muy triste pero es como no, bobito no, se quema con el cuchillo eso no, que se hizo no, una no, herida no. dura este cuchillo era de ella ahora es tuyo Muéstrame. ¿Ahora? Ahora. A ver, ¿qué es lo que le, le dijo que tenía que hacer? ¿Cómo quería mostrar algo o que le van a mostrar algo? Y música dramática. ¿Qué vamos a cazar? Casas un ciervo. Ah, yeah. no, ok en bueno, me... <ríe> la dirección del ciervo en la dirección del ciervo por aquí creo que ni sabe dónde queda <ríe> y probablemente le acertó padre ¿por qué estamos haciendo esto ahora? Debo por acá. saber que resistirás el viaje depende de ti a cazar o sea ya acá no nos permite ahora sí comienza ya como la cinemática. ¿Qué es esto? Bueno, sí, yo, yo creo que pensaba que pues, en este tipo en este tipo de juegos de, de mundo abierto uno puede como encontrar este tipo de cosas, que esto, que el premio, que lo otro. Ah, entonces, ¿qué más podemos encontrar? Porque yo diría ¿Qué podemos encontrar? Huellas. Pero no de siervo. Seguiré buscando. Creo que. Yo creo que eso. Eso.. Esa es, es, es voz me recuerda a, a esos de los memes que ponen ahí en TikTok y en todo eso. Niño. ¿Cuándo? ¿No viste esos? Uh, casi. Pero no es un ciervo. ¿Ves? Uh. Las puntas anchas. Pasos grandes. Se una cabra. Se huellas. Tu madre te enseñó bien. Ah, entonces sí. era una cabra. Y me responde una. Sí. Listo. Esta forma de romper los cofres. Bastante animal, pero literalmente no hay ninguna llave por ningún lado Entonces es entendible Bueno, creo que no hay nada más por acá nos tocará seguir al niño a que llamado al chino ¿Más huellas? Sí, pero son muy redondas Quizás son de jabalí salvaje Bien Jabalí ¿Y salvaje qué? Animales que ni yo sabía que existían A ver, saltamos por aquí, niño. Uno no tenía que presionar tanto el botón. ¡Ale! ¡Arre! ¿Ah? ¡Ey! ¡Huellas de ciervo! ¡Frescas! ¡Por aquí! A ver, sí, vamos a ver qué encontramos acá. No encontramos nada. Es... Me recuerda un poquito a GTA. ¡Ah! ¡Ciervo gigante! ¡Aquí! ¡Cálmate, niño! Perdón. Colmote, Estás niño. cazando un ciervo, no persiguiéndolo. Tanto tenemos más plata Pero me, me da tristeza lo frío que es Kratos con su hijo Yo creo que primero abstengámonos o no La verdad la curiosidad me entra A ver qué encontramos No, no puedo A un lado A un lado. ver, eso Esta es la hacha de Kratos De ahorita R1, R2 para de Y creo que la recuperamos con Tengo ¿No? ¿No? Así. Ah, ¡Ahí está! Espera. Cuidado. ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia. ¡No dispares! No dispares. Hasta que yo diga que dispares. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Búscalo. <ríe> Se coach el Kratos, ¿no? Hmm. Búscalo. Dije. Bueno, como que el niño no, aún no sabe casar, entonces el papá ya no lo deja. Vamos a ver, si ¡A dónde me acuerdo! ¡No estás listo! ¡Atrás! No, no puedo perder ninguna vía vida con este man. Le cuidando, le ¡Encima de ti! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú! Ok, ahora sí, nos lanzamos, ¿sí? O sea, los tengo arrinconados, los tengo arrinconados Ahora sí Ok Esto está morir Así que Este está más grande Vamos, vamos tengo uno solo, uno solo, uno solo No he perdido ninguna vida Entonces vamos bien, vamos bien ¡Y listo! el otro sigue? Dos Cerquense más que acá hay para todos acérquense, acérquense tiene miedo, tiene miedo Eso, perfecto, y... casi Está punto clave lo golpeo, lo golpeo cámara. último bueno, no he perdido ninguna Ninguna vida Esto es bueno ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, oh, hice rápido! ¡No! ¿Qué? ¡Otro! ¡No! Ah, yo pensé que había otro No, no puedo perder aquí No puedo perder aquí Aquí, ¡ay! ¡Y listo. Otro momento. Está casi, casi. Listo. Creo que ya? Nunca antes se había acercado tanto al bosque. Vamos. Bueno, eso estuvo duro. A ver, por ver el diario. A ver, ¿cómo reconoces esto? Esto es... Ah, bueno. Para, para, para recuperar toda la salud. Ok, ¿Me devuelves mira. mi arco? No, puedes darle desde aquí. Ah, bueno. Deberíamos acercarnos. Bueno, creo que ahora creo que vamos a matar al ciervo ahora sí. Se <risa> me olvidó que me qué veces. botones apretar a veces. Tú nunca me quisiste ¿Por qué ahora sí? Porque okay, ahora <risa> Ni en común te lo matas a los dos amigos en esta lucha y no es que cuando si sea, de daño Kratos le está apuntando, ok. Avisar el hacha, que si no hay por la de vuelta, ok. Vale, estoy pegando a cuatro al mismo tiempo, así que esto es más duro de lo que pensé. Vamos, aprovecho, aprovecho. Se vienen los otros por acá atrás. Me acorralan. Y me acorralan, pan. ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Salud, salud! ¡Oh, espera! ¡Dame! ¡Llame, salud! ¡Rápido! dame salud rápido ¡Aquí! Aquí creo que no puedo recibir una antibatalla ¿sí? No, no le quede bien Vamos, vamos Tengo que aguantar Tengo que aguantar Estoy haciendo una buena partida Ay. Se de morir en este momento ¡No! saqué el escudo En la peor parte Bueno, segundo intento Creo que ya sabemos Cómo podemos hacer Sí es verdad Me toca Me toca entonces lanzarla Y volverla a sacar Pero golpeando a todos Y lo posible Hacerle el mayor daño posible a todos No, otra vez no Atento para cuando vengan Vamos, y la de tres. 3 oh, sí. A mí apenas me han quitado una vida Y solo quedan 3 Así que creo que esto, esto es una por señal de matarlos, así que, acérquense y ahora tengo cuidado, ok creo que ya tengo lo no que sé puedo hacer, muerto muerto, no tengo que morirte, Okay. Creo que ya están... Oh. ¿Dónde hay más? Bueno. Listo. Bueno, lo, lo romí ya ahí. Creo que me puedo ya poner esto. Oh, este. A ver, vamos a jalar la cadena. Creo que eso. Con Señora esto abrimos la puerta. Vamos. Y seguimos, seguimos. Seguimos. Otra vez. No, otra... Para acá Para acá Para acá Listo A ver Que alguien me diga Que tengo que hacer acá Ah Tengo que, que golpear eso Bueno, gracias amigo lugar, inteligente. <ríe> Ahora no que atrapado De la única ah. forma de salir Era esa O sea que habrá otra forma Por acá Ah, ahora sí. Y otra vez? otra vez. Hacemos esto. Ya. Salimos, salimos, salimos. Entonces. Ya. Ah, ok. Tenía miedo en sed de que encerrado me encerra otra vez. Digamos, creo que por allá no hay nada. Si sí, no hay nada. Relájate. No lo veas como un animal <risa> Es solo una presa <risa> No tu mente Apunta ver, tranquilo e inhala Exhala y lanza Bien. Ok, muy bien niño, lo hiciste Ahora toca que seguirte entrenando Y que no vayas así todo estresado A la loca lanzando flechas Como yo lo haría, Sí, si fuera tú <risa> El cuchillo Bueno, ahora creo que lo vamos a matar. No. Termina lo que empezaste. Uy, no. A cosa que, con el niño. Que el niño ahí como tratando de decir: No, no quiero hacer esto. Soy muy piadoso. Y Kratos, pues ya ha matado a Dios. ¿eh? Entonces, ¿ya para qué? No puedo. Tiene el corazón muy débil. Y ahora Kratos le va a ayudar. ¡Qué bonito! ¡Qué sí, gran papá! ¡Ayudando a matar animales! Pero bueno, era necesario porque necesitamos carne. Y se murió el cielo. Sin no me siento bien. No más de <risas> y ahora se lo da a él. Qué bonito! Vamos. Oh. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No ¡Amadeus! digo. verdad. Que para ordenar que dispare flechas, eso se llama treus. Yo entendéis es que Amadeus Mantén el dedo si luego presiona a oh, poder apuntar al enemigo específico. Ok, listo. Dele. Bien, solo dime cuando dispares. Pareces herido. ¡Padre! ¡Padre! Yo soy el que le tiene que ordenar al chino que dispare flecha. Entonces, ¿Lista, padre? Okay. ¿Lista? no es que no lanza, es que le tiene que dar la cabeza, no. Ah, creo que yo tengo que partir esa roca. Es demasiado fuerte. Y... Ah. No. esa voz de pito. ¡Oh! No. ¡Oh! Pero me paro de, de, de, literalmente ahí. que el niño se termina muriendo ahí. No. Ah bueno, ya lo, ya lo pudimos matar en un momento. ¿Y el niño dónde está? Ahí. Bueno, me va quitando ya poco a poco. 推向上 ¡Pero lanza rápido! ¡Lanza, lanza! Cuidado. ¡Pero! Eh. Creo que estoy a punto de morirme sí sí lo que los mismos ataques pues que pasa? ¿Qué es ¿Pero que me es bueno. que se puede que que se puede, ¡No! ¡Ah! no pero ¿cómo? no ah. no. no ah. tenía tenían el y así duró Samuel partida tras partida que hasta se le apagó la cámara hasta que finalmente oh, no. Ahí tampoco sobreviví. <ríe> bueno, ahora sí ya las mando a la última a victoria. ¡Cuidado! Oh. listo yo recorte final vamos vamos y pan epa Uf, pero que a todo le dio duro es que no le dio así al principio Con el cuchillo ahí No te tengo miedo No eres nada para mí <risa> Niño, nada mírame te... Mírame, niño Niño, mírame Uf. El niño salió saliendo Lo hicimos Ey. Ay, Estoy mamado, la verdad Incluso me acabo de golpear con bueno, este es el comienzo del primer capítulo de esta serie que voy a hacer, de pasarme básicamente pasarme God of War. La idea es que sea antes de que llegue el nuevo juego de God of War Ragnarok, que va a salir creo que en noviembre de este año ya más o menos. Bueno, no sé qué más decir, espero que les haya gustado y pues ojalá pueda hacer un segundo capítulo pronto, eh, porque voy a estar un poquito ocupado con algunas cosas personales. Sí, yo sé que me he un poquito de YouTube pero estoy pensando ya en hacer más videos cada vez más seguido entonces ahí vamos a hacerle poco a poco entonces denme sus ideas en los comentarios y pues díganme como que más les gustaría que pasara, qué, le, qué les gustaría que hiciera y cosas así y bueno estoy a expectativa para saber si a ustedes les gustó o no la verdad estoy pensando bastante en eso a ver, es como que si les gusta la serie o no. Y bueno, probablemente cuando ya esté editando este video ya sepa y ya tengo una idea de cómo lo vaya a llamar. Bueno, hay que tener en cuenta que soy un poco novato jugando Call of War, pues sí si me sé la cronología. Pero pues así como pasarme el juego, pues este juego es reciente, pasármelo, pasármelo o no. Y bueno, esperemos que tenga buena suerte con él. Y espero que a ustedes también les guste, pues eh, no olviden que es mi primera vez haciendo una serie, entonces ahí me toca ver cómo es que le estoy haciendo, ahí le vamos dando y poco a poco vamos a agarrar más experiencia en esto. Y probablemente haga una serie sobre otro juego después. Bueno, la verdad es que también morí muchas veces y literalmente puse la segunda dificultad más difícil, entonces ahí me está yendo incluso más duro. Pero bueno, así toca, toca. sin miedo al éxito. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos, mis queridos amiguitos. ¡Me quiero borrar!